Lo he visto y lo he disfrutado, lo tengo en mi memoria guardado. Ya nunca lo podré olvidar, es un paraíso surgido. Se llama el carrascal, le pueden llamar Carrasca. le pueden llamar carrasco. Se le conoce por encina o encino, donde hay muchos es un carrascal lo he visto y lo he disfrutado lo tengo en mi memoria guardado ya nunca lo podré olvidar es un paraíso surgido se llama el Carrascar el que yo he conocido está casi en el cielo 900 metros por encima del Mediterráneo árboles denominados clase Magnoliopsida, y os lo aseguro un sitio que ya no se olvida Ayer mismo estuve allí y lo disfruté Es la enorme finca en la montaña Que mi amigo compró y no me extraña En uno de los parajes más bonitos de España Le pueden llamar carrasca, le pueden llamar carrasco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 se llama el carrascar